Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, aunque no es un día más, es un día un poquito especial, pero bueno. Hacia aquel el que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganar nada. Bueno, sí y no, porque puedes no tener, no tienes por qué estar dispuesto a perder todo, pero sí es importante aprender a perder. Y decir, tío, ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que hay que aprender a perder? Pues claro. Eh, algo que, que observo a lo largo de los años, mucho tiempo, pues mucha gente que, que voy formando es el, la cabezonería de por no, por no parar las pérdidas a tiempo, no entrar en beneficios. Entonces, tenemos pérdidas, las tenemos siempre. O sea, es algo que es, que es bastante normal y a lo que te tienes que acostumbrar. Y tienes que aprender a decir clic, se acabó a tiempo. Lo que no puedes hacer es a destiempo. Hay ahora mucha locura con ¡Ah, Binance, que nos quita los futuros. Eh, coño, los quita en octubre. Ay, es que tengo una operación que no sé... Se... Ay, amigo, es que a lo mejor no tenías que haber entrado. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con las cantidades que se entran en cualquier mercado, me da igual que sea de spot, me da igual que sea de futuros, con más razón todavía, por supuesto, pero pues decía el que no está dispuesto a perderlo todo esto, pero no está preparado para nada hasta cierto punto vale todo hasta cierto punto <ríe> bueno decía eh, Galileo Galilei una frase que a mí me encanta me, me gusta muchísimo no nunca he encontrado una persona tan ignorante que no se pueda aprender algo de ella y esto es cierto de todo el mundo hay algo que aprender. Siempre, siempre, siempre. Siempre hay alguien que es mejor que tú. Siempre hay alguien que hace las cosas más bonitas, más rápidas. Eh, alguien que corre más. Alguien, lo que sea. Seguro que hay alguien que lo hace mejor que tú. Esto es así. Eh, y si siempre hay alguien que hace algo mejor que tú y hay muchas cosas que ignoramos y desconocemos y no sabemos, pues evidentemente de todo el mundo hay algo que aprender. Esto es una máxima que me gusta aplicar a ver, menos para los tontos del día, del mes y todas esas cosas, ¿no? Pero, pero que sí, que siempre de todo el mundo hay algo que aprender. Entonces, si de todo el mundo hay algo que aprender, quiere decir que todo el mundo tiene algo que ofrecer a la hora de enseñarnos. Eh, Warren Buffett, pues bueno, va, va enseñándonos cosas. Y ahora dice que Bitcoin morirá en enero del 23. Ha intentado matarlo muchas veces. ¿Y tiene razón o no tiene razón? No sé, espero que en los comentarios me lo pongáis. Vamos a ver un par de cosas, a ver si Bitcoin puede morirse en enero del 23. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Eh, bueno, pues aparte de que hice que no pagaría ni 25 dólares por todos los bitcoins del mundo, etcétera, etcétera... Hmm. Hace cinco días, ¿vale? Ya... Nubank ha lanzado oficialmente los servicios de Bitcoin. Este banco brasileño, un gran banco brasileño, eh, ya sabéis que Warren Buffett ha, prácticamente lo ha, lo ha comprado. Entonces, tiene acceso a 52 millones de clientes a los que va a vender Bitcoin y Ethereum. ¡Bow! Pero, sin embargo, él no quiere saber nada de las criptomonedas, ¿no? Lo hace indirectamente. No, no, yo he comprado un banco. <risa> ya, ya. <risa> Pero... <risa> Vas por la puerta de atrás, por la puerta de atrás no, por la puerta de atrás pero grande, es decir, 52 millones de clientes. Tela, tela marinera. Eh, evidentemente no lo quiere pagar, él, lo quiere para los demás. Va, tú cómpralo, yo te vendo la custodia, gano con la custodia y me quito de un riesgo tan alto. A ver, tenemos que tener en cuenta que esta gente, no solamente Warren Buffett, Pepito, o todos los grandes inversores, en sus carteras... Las criptomonedas son un 2, un 3%, no son más. Entonces, claro, vemos y decimos, ah, está loco. A ver, está loco hasta cierto punto. Ahora bien, Warren Buffett dice que Bitcoin morirá en, en enero del 23. Y yo me apuesto, su fortuna contra la mía, a que no. ¿Vosotros os lo apostaríais? Es una pregunta, ¿vale? Para que me la contestéis. Evidentemente mi, mi fortuna es muy pequeñita. Es, es, es, pues eso. Y fijad, que me como los flashes 00 cero azúcar. Eh, entonces, claro, porque no me da para el azúcar. Si no, me los comería azúcar. Pero, ¿alguno de vosotros piensa eso? ¿Alguno cree que es posible? Yo digo que no. Yo digo que es imposible. ¿Por qué? Simplemente por el simple hecho de que solamente, solamente... Mira que tenemos una comunidad chiquitita. Pero estoy seguro de que todos los que estáis viendo este vídeo... Os pondríais como locos a minar Bitcoin. Aunque os dijera que se iba a ir a la mierda y que iba a terminar desapareciendo. Aunque lo prohibieran. De hecho ya lo han intentado y hemos minado. Entonces, no dejan de ser cosas de... Bueno, pues... Marketing marketing y marketing ya está en fin no le vamos a dar mucha más importancia a eso y vamos a ir con bitcoin porque también había alguno que me decía ya nos vamos para arriba dios mío ha visto esta vela que había aquí de un 2% cuando iba por un 2% ya la, ya la hemos liado pues si sí, es que es un 2% si nosotros lo que necesitamos es una vela por lo menos como poco vale esto es un cinco y medio no pues como el doble de esta es decir una vela que de verdad nos saque a ver que está muy bien, hemos atravesado muchas medias en, en una hora, nos hemos acercado a la de 200, que ya le está costando un poquito más, en cuatro horas, está en la de 50, y a ver si la traspasa, si no la traspasa, eh, en todo caso, tendríamos un rebote, yo creo, hasta la línea de tendencia, ¿vale? de momento, luego ya veríamos, pero más allá de eso, o sea, no sé, yo no lo veo, ¿eh? yo lo veo lateral bajista, nada más, de momento, así, bueno, a ver, estos es cuatro horas. Yo lo veo bajista, pero en este tramo lo veo en lateral bajista. Nada más. Que rompe al alza? Pues, hombre, si no pasa la otra vez la zona de 23 y pico, es como si no hiciera nada. O sea, no... Y tenemos a la media de 200 en cuatro horas que vienen aquí, uh, diciendo, diciendo, eh, voy a por vosotros y os voy a poner en vuestro sitio si me pasáis. Cosa que estaría muy bien, ¿eh? Un rebotito de ese tipo sería fantástico, pues bueno. Nos haría, por lo menos, eh, pensar que podemos estar en una zona pues, en la que nos podemos... Luego si hay que caer otra vez, pues no, no caer tanto, no caer tanto, no irnos tan abajo a, eso, a ese colchón, ¿no? Que hablábamos el otro día, eh, este colchón, ¿vale? Eh, que me habéis preguntado, oye, ¿qué no, ¿y tú crees que el colchón irá hasta aquí abajo? ¿O, o cuando saltes encima del colchón llegará...? solamente a la zona de 16 y pico. Pues yo hay una zona que me gusta bastante, que es este pico que hay aquí. ¿Vale? ¿Veis aquí cómo se apoyó? Resistencia, la zona de máximo histórico. Me apoyo, vuelvo a subir, me apoyo y tiro para arriba. ¿vale? Entonces, esta zonita que hay aquí, en 16, 300 aproximadamente, ¿vale? Me gusta bastante. Entonces, yo no sé, no tengo ni idea de si va a necesitar llegar hasta aquí abajo. ¿Vale? yo simplemente me voy a la gráfica yo veo la realidad y yo veo que el soporte por volumen ¿vale? lo tenemos ahí entonces debería de ser el punto de parada definitivo en todo caso eh, también pienso que no íbamos a estar mucho tiempo ahí ¿eh? o sea, ¿por qué? porque es un punto en el que mucha gente normal podría comprarse un bitcoin ¿y eso a quién le interesa? pregunto ¿Vale? O sea, es, una, es una pregunta eh, bastante lógica, ¿no? ¿A quién le interesa que tú te puedas comprar un Bitcoin? Es igual que esos que dicen, no, a 6.000 a 3.000 a 1000." A, ¿a quién le interesa que tú puedas hacer eso? Lo que les interesa ahora es desesperarte y mantenerse en la zona de los 20 tonteando, hay que me bajo, hay que me pego un botín para arriba, hay que. Eso les, sí, les, sí les interesa. Pero bajar hasta 12.000, o, oh, que sí es posible, perfectamente. ¿eh? Pero más abajo de ahí, demasiada gente se podría comprar un Bitcoin. Que sí, que soportarían, evidentemente, y ya te lo quitarían, a, ya se ya, ya, ya sacudirían el árbol más arriba. Eso no, no es preocupante. Pero, ostras, si tú compras un Bitcoin barato, luego lo puedes aguantar más tiempo y es más difícil quitártelo y... Ah. Entonces... Esa es otra pregunta que os hago, ¿vale? ¿Vosotros creéis que a alguien le interesa que tú te puedas comprar un Bitcoin en 10.000? Porque muchos de los que estáis ahí detrás, sé, de buena tinta, que os podríais comprar, no uno, varios Bitcoins. ¿Eso a quién narices le interesa? Si me lo argumentáis, sería fantástico para poder mañana, eh, bueno, pues, pues a, a hablar de, de ello en el, en el canal, porque creo que es algo muy interesante. bien. Visto esto, ahora mismo lo que necesitamos en Bitcoin para seguir ascendiendo es que, bueno, pues el volumen, veis que el fin de semana bajó, bueno, pues ahora está subiendo, está bastante interesante ver que siga subiendo un poquito más el volumen, que se mantenga en una zona bastante decente y romper la media de 50 e intentar atacar la media de 100 en 4 horas, ¿vale? ¿Qué significa esto en diario? Acercarnos a la EMA 20. La EMA 20 ahora mismo está resbalando paralelo a esta línea de tendencia que tenemos marcada, que bueno, es más bien una, de una hora, 4 horas, ¿vale? toque, toque, nos hemos ido abajo, toque, nos hemos ido abajo, vamos a ver qué pasa, si, si pasásemos esta línea de tendencia sería bastante interesante, porque entonces sí podríamos intentar atacar la zona de 23, ¿vale? pero si no, lo, claro, evidentemente si no pasamos esa zona es, es imposible, pero tenemos que ir primero a por los máximos anteriores, aquí dimos, nos fuimos abajo, dimos en la misma zona horizontal, volvemos a ir abajo, bueno vamos a ver si, si de alguna forma confirmamos por encima de la media de 50 y podemos pasar la media de 100 en 4 horas, ¿qué pasa? claro, de eso significa que en una hora vamos a estar tonteando ¿vale? tonteando porque estamos en una zona de, de sobrecompra en, un, en una hora, que no es que sea una maravilla, pero bueno, puede estar aquí tonteando arriba, pa, pa, pa, pa, pa, pa, si quiere subir lo puede hacer perfectamente, entonces estaría bien para ir pudiendo recoger cositas eh, por otra parte Ethereum está haciendo lo mismo un poquito más bonita la vela de Ethereum que la, que la de Bitcoin si nos ponemos en diario eh, eh, vale. Bitcoin tiene esa mechita ahí esta tontería y sin embargo Ethereum está como con más ganas, ¿no? diciendo, venga, vamos eh, a apretar y siempre va un poquito por delante la dominancia de Bitcoin subiendo muy poquitito esto es bueno, es decir Bitcoin, a ver, no es que esté subiendo una, una barbaridad, un tres y pico, está bien, pero la dominancia está ahí como quietecita, como diciendo, ¡ay! Vamos a ver, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nos vamos a los total, para, pa, pa, pa, bueno, el USD evidentemente bajando, las stablecoins, pero si vamos a los total, vemos que el mercado con Bitcoin está subiendo un 2,99, sin Bitcoin un 2,87. ¿Eso qué quiere decir? Que está entrando dinero en Bitcoin, pero también en las altcoins. ¡Ay! Cosa buena, buena. Entonces, ¿qué pasa con las altcoins? ¿Qué cosas tenemos por aquí? Vamos a ver en eh, pares contra el dólar, contra el títer. Eh, bueno, en la parte negativa, RAM, vamos a quitarlo, que lo han deslistado. Eh, la parte negativa es poco lo que hay en pérdida, eh, ORN o contra el Ethereum, que siempre que Bitcoin sube, este baja. Es un contraindicador, los huevitos, eh, Melos, que está ahí sufriendo un poquito jodido, no hace más que subir, esto es de, de comprar y soltar, comprar y soltar, eh, y bueno, y poca leche más, el resto no, no, es, no es ni mencionable, en cambio, en el lado positivo, en la otra esquina, tenemos a Neblio, tachan, ¿Qué está haciendo? Doble suelo, W, pues para arriba, llegando a esa zona de antiguo soporte resistencia, misma clave, media de 100, ¿vale? Recordáis que hablábamos de eh, esta, este esquema que estaban llevando todas, 20, 50, una vez que apoyan en 50, tontean, nos vamos a por la de 100, el próximo episodio en tu gráfica a la de 200, vale, ya veremos a ver si esto es posible, si el mercado sigue así, por supuesto que sí. Eh, Sand, que también lo tenéis muchos, pues tres cuartas de lo mismo, vale, que hemos tenido, te decía, hemos tenido un cruce, otro cruce, ahora falta el cruce de la EMA 20 con nuestra línea moradita, en el momento que confirmen por aquí arriba, dónde tiene que ir. Subir, apoyarse otra vez en la de 50 y seguir. Eh, Rune, 1,5%. Pues 3 cuartas de lo mismo está pasando en la de más 20. Tiene que hacer la pelea con la de 50. Eh, Drep, igual. One. One está incluso un poquito más abajo. Todavía le queda ahí chicha. Pero, eh, bueno, vamos a ver si, si es capaz de, de remontar un poquito. Mm, así interesantes tezos. Tres cuartas de lo mismo, ha pasado la EMA 20, pues a ver si se nos va por la 50. De momento es, es, es, es un poco el, exactamente lo mismo, aquí tenemos igual, tenemos cruce, ya va por la 50, justo en una zona en la que hay una resistencia, antigua, antiguo soporte, donde se apoyó una vez y dos veces y lo perdió, ahora ha sido resistencia una vez. Resistencia dos veces en confluencia con la media de 50, si es capaz de pasarla, la media de 100, que va a pasar en muchos gráficos, está pues eso a un 70%, o sea, esos pepinazos, esos rebotes que estáis esperando muchos en, en altcoins, pero claro, yo sé que a muchos eh, que suba a lo mejor Atom a 15 no le va a consolar porque vienen de, de, de un poquitito más arriba, entonces bueno, pues ya eso ya depende de cada uno donde tenga su... Su, su punto de dolor y donde quiera soltar, no soltar los cortos de Bitcoin también andan por aquí haciendo el gamba intentando perder la media de 200 que es otra, otra importante ahora intenta pues eso, recuperarla esperemos que no puedan y sigan cayendo a la parte inferior del canal, maná 6.75, pues está ahí intentando hacer exactamente lo mismo que todas. Ya pasó, ya hizo su primera pasada, no pudo con la media de 50, le ha mandado un poquito al infierno y ahora va otra vez a por ella. A ver si, si puede, sería bueno porque esta zona de, de este máximo relativo anterior en 1.10, pues está ahí y la siguiente la tendría en 1.33%. Eh, esto significa que tendríamos una subida de un 20 con una parada de Iña y a la siguiente otro un 50. O sea que no está absolutamente nada mal si el mercado sigue así. Los pizzerías, el dinero gratis subiendo un 6%. Sushi también, otro 6%, bien, el esquema es exactamente igual, un suelo, dos suelos, a por la ema 20 y después irá por la 50 y la zona que teníamos de resistencia, apoyo, la pierdo, vuelve a ser resistencia, ahí tendrá que ver si hace algo, si es capaz de pasarla. Si es capaz de pasarla, máximo relativo anterior, donde se encontrará seguramente con la M100 en la zona de 1,80 y pico. Um, Me habéis pedido por un lado los Axis, vamos a ver qué hacen los bichos, hace bastante tiempo que no los veo. A Xs aquí, una alza de los 2.75, sigue en la zona de compra pasaron, la superaron es decir, eh, bien han vuelto a entrar, cualquier salida que yo creo que se irán, por lo menos yo creo que van a hacer, siguiente figura ¿vale? W, venga, pam, pam pam, pam eh, ¿en qué punto se van a encontrar? yo creo que con la media 100, este máximo relativo anterior, zona de 23 como mucho, como mucho ¿Vale? Eh, no lo digo como diciendo ¡Ah, oh, Dios mío! No creo que se vayan hasta allí, no, no, es, pueden ir perfectamente, ¿vale? Eh, la cuestión es que tengan fuerza porque el volumen tampoco está siendo para tirar cohetes, ¿vale? Esto es sábado y domingo, el lunes, tampoco tienen mucho más volumen, pero eh, esta vez, por ejemplo, en toda esta zona, desde la parte que tocaron inferior hasta tocar la media de 50 fue un 58% de, de, de beneficio, en este caso eh, tres cuartas de lo mismo, desde lo que llevo ahora mismo es un 11 y si se viene a la media de 50 será un 33%, Vamos, yo pienso que la media de 50 es, es una zona bastante bastante solvente para poder ir. En una zona casi casi de 18 puntos, 17 y medio, pues está bien. Luego, por otra parte, me habéis pedido Dash. Vamos a ver dónde tenemos a Dash. Ahí las monedas de privacidad. Eh. Dash es una grande también. Un suelo, dos suelos, igual. ¿Vale? W, mmm, pienso que a la zona de 58, pero primer escollo lo tiene en este máximo, lo que sería el vértice de la W, junto con la media de 50, ahora mismo tiene una resistencia en 52 importante, entonces, primer paso, llegar ahí con un 20% aproximadamente, es un esquema que hemos visto anteriormente, y segundo paso hasta esta zona con un 41 en la zona de 61, ¿vale? Aproximadamente este esta terracilla que hace aquí, esta mesetilla, antes de caer, pues ahí es donde debería de... De acercarse, mm, poco más. Que nos vamos para abajo, pues ya sabéis, lo, lo que no tenemos que fijar es en el precio, lo que nos tenemos que fijar es aquí, en nuestro querido RSI, que llega, toque, subo un poquito, toque, sube un poquito, este comportamiento total de cripto Invierno, es decir, zona de 50, caigo, zona de 50, caigo, zona de 50, intenta acercarse, no quiere decir que llegue a la zona de 50, caigo, me vuelvo a intentar acercar, vuelvo a caer. Si la pasa en algún momento, pues tendremos rebote, si no la pasan, pues seguimos como estamos, no hay más. Vale. Poca cosa más que añadir. Eh, las preguntas que os he hecho son importantes. Ay, sí, se me ha olvidado una cosa. Se me ha una cosa. ¿Qué tenemos por aquí. Me la habéis pedido. Eh, Esperad, voy a ponerlo aquí porque si no... Este. Que os recuerde, es que si os se me olvida. Os recuerde dos cosas muy, muy importantes. Una... Todo está con descuento. Sale, sale, sale, oferta, oferta, oferta, oferta, ¿vale? En la web. Los skips, los cursos, las clases, todo. Por otra parte, eh, cuenta atrás, ¿vale? Me ha dicho gente, no me ha llegado el correo electrónico de... Odini. Oh, no sé, me voy a actualizar cuánto tiempo queda. Eh, míralo en correo, bueno, tres días, dos horas. En correo no deseado, en, scam, en, en, en spam. O sea, ahí es donde, donde debe estar. Si no, pues no lo tienes que tener, yo qué sé. Y no vuelvo a pedirlo, yo que... es algo que no. Eh, vamos a terminar con Bitcoin. Taca, taca, taca, taca, taca. Esto. Intentando pasar en cuatro horas la media de 50. Esta es la importante. Si lo conseguimos, nos vamos un poquito más arriba. Ya iremos viendo qué hacer y qué no hacer. Otro indicador interesante que me gusta en cuatro horas. Veis como nuestro Alert ya está por encima. Una, dos y tres velas por encima de la línea punteada roja, y estáis subiendo, anda interesante, ¿vale? Esto se pone interesante, es cuando empiece a estar por aquí, veis, bueno, pues aquí simplemente fue al borde, al borde, al borde, al borde, y fue subiendo el precio, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Pues bueno, está intentando pasar haciendo algo parecido, a ver si consigue hacer un cuerpo mayor, y si consigue hacer un cuerpo más grande de este tipo, pues la subida podrá ser un poquito más alta, esta subida parece que es una tontería española, pero al final fue un 14% que estuvo muy bien. Mira, pues vamos a ver si aquí podemos eh, hacer un 14%, eso significaría que esta línea la romperíamos, porque si no me equivoco, creo que tenemos un 5% ahí, más o menos, sí, aproximadamente, pues si irnos a un 14%, pues lo podríamos, llegar, fijaros, al máximo relativo anterior en la zona 23.300, estaría bastante bien. Así que bueno, no me enrollo más, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia... Os acompaño. Chao, chao.